Se devolvió por ahí. Bien. Una. Otra. Bien. Vamos. Listo. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de teatro imagen. En el que vamos a cerrar los ojos y van a poner las manos así. Y cuando yo diga uno... Dan un paso, dos, dan otro paso. Y cuando sientan las manos de un compañero, la agarran. Y cuando yo dé la palmada, abren los ojos. ¿Ok? Listo. A ver, ojos cerrado Manos. Manos al frente. Y uno, dos, tres. Bien, bien. Abran los ojos. Abran los ojos. Y con el compañero que se quedaron, agárrenlo. Cada uno queda con una pareja. Cada uno con una pareja. A ver. Cada uno. A ver, espéguense, Despéguense aquí. Vamos a ver cómo vamos a hacer aquí. Listo. Bien. Tú con él. Bien. listo. Allá quedó uno Entonces Ahora vamos a hacer con la pareja El ejercicio guiar y ser guiado Uno va a guiar el otro El que guía Pone los dedos encima del compañero La yema de los dedos El que va a guiar pone Los dedos debajo y el que va a ser guiado arriba Y el que va a ser guiado va a cerrar los ojos ¿Listo? Entonces, o cerrados. O cerrado el que va a ser guiado. Y a la voz de tres. Vamos. Empezamos. Una sola mano, una sola mano. Lo mueve. Lo sube. Lo baja le da una vuelta. Bien. Listo. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de guiar. Van a cambiar el que guía, pero lo vamos a hacer ahora, el ejercicio que se llama eh, el bosque de sonidos, o flores de en en portugués. Que trata de que cada uno va a guiar al compañero con un sonido. ¿Verdad? Se ponen de acuerdo el sonido con el que van a guiar. Por ejemplo, el sonido puede ser el de un perro. ¡Wow! ¡Wow! O un gato. ¡Miau! O un pajarito. Entonces, pónganse de acuerdo ahí cada sonido. ¿Verdad? Tú, eh, bueno, tú con ella la guiar normal. ¿Listo? Ya el sonido. Listo. Listo. Empezamos. Uno, dos, tres. Bosque de sonido. ¿Listo? Bien. Ya. Vamos a sentarnos. Vamos a sus sillas. ¿Cómo se sintieron con estos ejercicios? ¿Cómo? O sea, daba como un cierto miedo chocarse con las demás personas. Y además, cuando habían tantos sonidos, no se Cierto miedo, ¿verdad? Para chocarse con la persona. ...porque me estaba guiando María José... ...entonces era como la confianza que se le pusiera en ella entonces... Tranquila... ...porque se estaba guiando... ...a ver... ...dependiente de la persona que se estaba guiando... ...imagínense ustedes... ...que... ...en ese proceso... ...cuando estaban... Eh, ...con los ojos cerrados... ...eran unos campesinos de los Montes de María con los ojos vendados y que los estaban sacando de sus tierras. ¿Cómo creen ustedes que se podía sentir un campesino en esa situación? En ese momento no sabría cómo actuar, ¿cierto? Porque uno no conoce a las personas que llega al lugar y pues nos coloca una venda en los ojos y nos trata de sacar de nuestro hogar, pues sería miedo y incertidumbre al saber dónde vamos a llegar y qué nos van a hacer. Miedo, incertidumbre, ¿quién más? A ver, maestra. Angustia. Sí, porque sí, se estaban enfrentando a algo nuevo y no sabían cómo iba a terminar, entonces sentían como una desazón. Angustia, desazón, porque se están enfrentando a algo nuevo, algo que ellos nunca han vivido, ¿verdad? Entonces, con este ejercicio que nos ha servido para introducirnos al tema, vamos a trabajar en el día de hoy esta, esta clase. Y a partir de este eje curricular. Se apagó. Ya. Chicos Dile que se quiten de ahí man. Quítense de eh, aquí que están grabando una clase Me hacen el favor, ubíquense para allá Para acá Allá Bien, entonces El eje curricular Con que vamos a empezar la clase Es este Las construcciones culturales de la humanidad Como generadoras de identidades Y conflictos ¿Quién me dice de qué tratará ese eje curricular? A ver ¿Qué serán las construcciones culturales de la humanidad? Que generan identidad pero que también pueden generar conflictos. ¿De qué, de qué trata eso? ¿Cómo? Mi querido explicó años anteriores, construcciones constructivas de la humanidad en Colombia y el país. Claro. Las construcciones culturales de la humanidad es eso, lo que el país ha hecho. ...lo que la comunidad ha hecho, lo que ha construido, ¿cierto? En otras palabras, su historia, su pasado... ...que eso genera identidad... ...pero esa lucha también genera conflictos... ...o sea que de alguna manera... ...el conflicto que tiene el país... Esto, ...las guerrillas, los paramilitares... ...todos estos grupos que han surgido... ...han sido parte de esa lucha... ...de esa construcción de identidad que también ha tenido este país... ...en el marco de ese eje curricular... Vamos a plantearlo desde esta pregunta El eje se aterriza con la pregunta ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la Tierra se ha convertido en un espacio de arraigos y disputas Generadora de identidad y conflicto? Miren que la pregunta sale del eje, ¿verdad? ¿Y qué nos estarán preguntando aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿De qué trata esa pregunta? A ver, Rafael ¿Qué crees tú de qué trata esa pregunta? Cuéntame, a ver plantea que la tierra se, se ha dado para muchos conflictos, porque quien tiene tierra tiene como que digamos poder, se puede decir que tiene poder, porque quien o sea, los terratenientes en su gran cantidad de tierra tienen mucho poder, entonces esto... Correcto, ¿quién más? A ver, a ver Daniela. Todos los conflictos que, que se presentaron en los montes de María a raíz de... en esa época fue sobre las tierras, porque lo que querían las guerrillas era las personas, o creía, las, la guerrilla que las personas poderosas eran las que tenían más tierras. Entre más tierras tenían, las personas eran más poderosas y esas eran las que más, pues, le hacían atentados, las llamadas y cosas así. Okay. Se podía ver en esa época, pues, que... Bien, entonces ahí está evidente, ¿cierto?, la pregunta. La tierra en este país ha generado conflictos. La tierra en este país ha estado... ...en el fondo de los conflictos... ...y eso es evidente... ...y más en nuestra región... ...la región es muy evidente como... ...la tierra ha sido... Eh, un, ...un espacio de disputa... ...porque la tierra genera arraigo... Así, ...allí donde yo nací... ...allí donde yo he cultivado... ...en donde he hecho mi vida... ...eso genera un arraigo... ...¿qué significa la palabra arraigo? ...estás apegado, ¿cierto? ...estás enraizado... ...entonces uno está enraizado... A su sitio, ¿verdad? Ustedes festejaron en este ayer eh, el campeonato de, de la Copa Libertadores Nacional, ¿verdad? Porque ustedes están arraigados a su tierra paisa a pesar que nacieron acá en la costa. Te tiene un arraigo porque tu papá es de allá de, la, de esa zona. Eso es lo que se llama arraigo. Y él te ha transmitido ese arraigo a pesar de que...